Porque tú eres perfecta Sin el 90, 60, 90 Después de... Al... ¿Cómo dirías, Antiquita? Me miré que estaban las cámaras ahí, eh? tomando tiempo. me quedé ahí por los ladrillos de muerte O sea, eso parecía más terrorítico. decir que estoy pirata pero llevo un rato escuchando ruidillo Y pensé que era el pollo El que estaba así No mames <ríe> ¡A no, la ¡Neta! ¡Fuck! ¡A la madre! ¡No mames! Uf, se siente bien feo amor la neta ¿eh? ingateza. Para poder realizar mis investigaciones, pues necesitaba generar muchos más ingresos y descubrí una nueva aplicación. Es Binomo, en la descripción de este video les voy a dejar el enlace para que puedan descargarla. Lo único que necesitan es un teléfono celular. Una conexión a internet y haberse descargado Binomo. Ahí les van a regalar mil dólares en su cuenta demo para poder realizar ciertos ejercicios y vean cómo es posible ganar. Pero entre más dinero real obviamente le inviertan, mucho más dinero real van a ganar. Vamos a hacer eh, en esta parte la inversión, la acabo de poner mil pesos y también el tiempo en el que creemos que la gráfica va a subir o va a bajar y aquí tenemos un botón verde o el botón rojo solamente es de ponerle en alguno de los dos de acuerdo a lo que ustedes crean y listo esperamos el tiempo y vemos si ganamos dinero que vamos a ponerle hacia abajo le acabo de invertir mil pesos en ese punto ahora esperaremos el tiempo y descubriremos si sí, ganamos el porcentaje de esos mil pesos que le acabo de invertir a la gráfica. Usando el código QUÉDATE EN CASA, al depositar dinero real, generas el 100% de bono extra. Es decir, que si depositas 5 mil pesos, vas a tener 10 mil pesos al usar este código. Recuerden, código QUÉDATE EN CASA. Listo, acabamos de ganar. Ganamos 1,830 eh, pesos. En la descripción de este video les voy a dejar el enlace para que lo descarguen y comiencen a hacer sus inversiones y también puedan costearse pues todas las cosas que ustedes quieren. Seguimos con el video. ¿Qué estás haciendo? ¿Eh? ¿Qué estás haciendo, María José? Te estoy hablando. Ey. Tote. Bueno, este ya son como las 11 de la noche y la, la tercera vez que estoy escuchando este ruido de mierda. <coughs> Pues, no sé qué está pasando pero lo quiero grabar ahora para que y después me, me crea la gente porque esto nunca me pasó y, y nada lo quería grabar no sé yo estoy podrido la concha de la tengo mi linterna para que enviara la traje Dios Puta que La que te parió! ¡Concha de la lora! ¡La concha de la lora! Pero como mierda puede ser que no haya nada... Ay. Ya es la tercera vez... Tercera vez... Que entro... No hay nada... Dios, me quiero ir, me quiero ir. Like lazy, burnin' the dirty Let me come to chill out late That's all out I got jets that blow the wall out Blew the wall out Fuck this wall out Fuck this wedge up La الله de la la la la الله أعوذ بالله من Si tienes o conoces algún video de fantasmas, mándamelo a mi correo oxlagoficial.gmail.com o directamente a mi WhatsApp, más 521 7226 86 Y sígueme en mis redes sociales como arroba Oxlacastro. Nos vemos en la siguiente compilación Paranormal.